sin duda, Japón es una de las culturas más llamativas del mundo entero todo Japón entero es casi por completo totalmente diferente a lo que, lo, a lo que estamos acostumbrados habitualmente ...tanto es así que no necesitan nuestros autos... ...ni nuestros relojes... ...ni nuestras guitarras... ...ni prácticamente nada de Occidente... ...es perfectamente sostenible... ...su estilo y su cultura... ...autosuficientes... ...aunque algunos todavía... ...no entiendan el porqué... ...en lo que respecta a todo lo que... ...venga de fuera... ...todo lo que viene del extranjero... ...es difícil para ellos abrirse un hueco en el mercado japonés que es totalmente como digo autosuficiente para un japonés el estilo y forma de trabajar de un occidental eh, no se suele ver muy bien suele verse como un poco como muy poco útil de hecho no hay manera legal de vivir en Japón si no tienes estudios universitarios y dominas el idioma por supuesto pero además bien tienes que por lo menos conocer más de 30.000 kanjis para poder leer el periódico como una persona normal en Japón empresas como Nintendo y Sony al ser japonesa siempre han tenido han sido demandadas, evidentemente y muy demandadas en Japón hasta el día de hoy hasta el día de la llegada de la consola Series S y Series X pero sobre todo vamos a centrarnos en las Series S el desprecio a realizar un trabajo impecable la puntualidad esas eh, políticas contra el consumidor no dejan en muy buen lugar el carácter ni la cultura de la que se sienten tan orgullosos los japoneses de ahí también un poco que le estén dando la espalda a su propia compañía y por la contrapartida estén fijando sus ojos en Xbox no encaja ya la forma que tiene Sony eh, ...occidental... ...americana... ...en un Japón que todavía... Eh, ...discute... ...sobre este tipo de cosas... ...y discute además bastante... ...bastante seriamente... ...y aquí es donde... ...como digo, aparece Xbox Series F, ...que pese a no captar... ...a no contar con muchos juegos... ...perdón... ...con muchos juegos de corte japonés... ...en los últimos años la visión de los japoneses es totalmente distinta la F es un referente de lo, de lo que estoy diciendo la F, aparte de ser una gran consola es de un tamaño adecuado comparado con la consola por autonomía la C, eh, japonesa que sería Sony nadie quiere tener en su salón una Playstation 5 enorme, ¿verdad? Yo tampoco. Y no escatima en mostrar al mundo su alegría con su nueva ad adquisición. La verdad es que como habéis podido comprobar Twitter y muchas, muchas páginas por todo Internet están llenas a remozar de nuevos y contentos clientes de Xbox Game Pass y sobre todo de la flamante Series S. Imaginaos lo que sería para un japonés que viva en un apartamento, imaginaoslo por un momento, buscar espacio para esa PlayStation 5 y en horizontal, o buscarlo para una Series S. No, hay, no es como la luz y el día creo que la duda al menos en tamaño se acaba ahí las ventas de la series S por otro lado de Xbox están generando un gran interés por el público japonés que cada día que pasa quieren más y más de su flamante Xbox Series S o Series X esto ...los japoneses admiran... ...y gratifican la confianza... ...que se les tiene a las empresas... ...en el momento en el que Sony le han ido con tonterías... ...desde la Playstation 3... ...por muy japoneses que sean... ...no van a comprar la Playstation 5... ...es el final... ...de las Playstation 5... ...por lo menos en Japón... ...hasta que... ...cambien de tamaño... ...y de políticas y eso va a hacer que no va a hacer que va a ser muy difícil que cambien de políticas básicamente porque se han occidentalizado. no tienen nada que ver con con Japón ni con la cultura japonesa Nintendo pediría 30 mil 30 millones de veces perdón si algo sale mal porque esa es realmente la cultura japonesa no lo olvidéis, amigos. Espero y os deseo que os lo paséis muy bien con los videojuegos. Sega, Nintendo, Xbox, Playstation también, ¿por qué no? Steam, a disfrutar de los videojuegos.